El primer juzgado de la instrucción de esta ciudad de San Francisco de Macorís dictó este jueves auto de apertura a juicio contra el artista de música urbana Miguel Ángel Valerio Lebrón, conocido como Don Miguelo, acusado de agredir a palos a su ex diseñador, Leo Manuel Ureña. La juez de la instrucción, la juez eh, interina de la instrucción, envió a juicio a nuestro representado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 Según el demandante, desde varios años le realizaba trabajos al artista y este no le daba dinero, por lo que la última vez que Don Miguelo le pidió un diseño, él se negó. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.